hola hola cómo estás esta bendita pandemia nos ha hecho entender a la mala lo indispensable que sería tener un canal de comercialización online cierto me imagino lo que estás pensando en este momento que los seguros no se los puede vender en línea y si se pudieran debe ser muy difícil hacerlo que seguramente tienes que invertir muchísimo dinero para lograrlo o que sencillamente estás peleado con la tecnología pues no no no y no, no te puedes perder por ninguna razón el webinar que estamos preparando junto a Andrés para la Academia Subseguros. Te vamos a contar cómo nosotros logramos transformarnos de una agencia comercializadora de seguros a una empresa de tecnología que vende seguros. Conocerás nuestra historia, el proceso que seguimos, las herramientas que utilizamos y los trucos que descubrimos en el camino. Para que el día de hoy vendamos más que antes, mejor que antes y sin necesidad de contratar vendedores. Ah, y por cierto, desde la comodidad de nuestra casa. Te esperamos el viernes 24 a las 8 am, hora de Colombia. Soy Diana de Autoseguro y junto a mi esposo, Jaime, te vamos a compartir información de mucho valor para ti. Créeme. Si nosotros lo logramos hacer, tú sin dudarlo también lo podrás hacer. Cuídate mucho y recuerda, quédate en casita.